Bueno, lo prometido es deuda, ya estamos aquí. Supongo, doy por hecho, que todo el mundo sabe instalar un programa. Pero si no sabes instalar el programa, simplemente hay que darle a Aceptar, Next, Next, Next, elegir dónde vas a instalar tu programa y darle a Next, Instalar, Aceptar los permisos. No os va a meter ningún virus. Si lo habéis descargado de Blender.org, que es la página oficial, una vez ha terminado el instalador simplemente tenemos que ir a la carpeta donde lo hemos instalado y ejecutamos el programa yo ya lo tenía instalado pero tenía instalada la versión 3.4 así que se me ha actualizado a la 3.4.1 que es la última no obstante dentro de poco va a salir la 3.5 y cuando salga tranquilos que os lo iré diciendo así que esta es la primera imagen que nos vamos a encontrar cuando abramos blender yo tengo la imagen de inicio un poquito modificada quizá vosotros no lo veáis igual entonces unas cosas muy básicas para movernos por el viewport y vamos a empezar con este mismo cubo para hacer nuestro cubo de calibración, ¿de acuerdo? Así que voy a apagar la cámara para grabarlo desde NVIDIA Broadcast porque OBS funciona como el Orto. Si alguien sabe configurar OBS para que se vea con la misma calidad que NVIDIA, pues que me lo diga en los comentarios porque se lo agradecería mucho. Vale, para movernos por el viewport tenemos eh, que utilizar nuestro ratón, ¿de acuerdo? Con el ratón tenemos el botón izquierdo, el botón derecho y el botón del medio. El botón del medio va a ser fundamental. Si no tenemos botón del medio, podemos utilizar este gizmo de aquí para movernos. Esta parte de aquí de arriba a la derecha, que tiene las pelotitas de colores, sirve para movernos de esta manera. La lupa serviría para hacer zoom, pero si tenemos ruleta en nuestro ratón, con el botón del medio nos podemos mover pinchando en él y haciendo roll hacia adelante roll hacia atrás, pues podemos hacer zoom dentro y zoom fuera. Otra manera de hacer zoom es apretando la tecla control y pinchando en la rueda del ratón, y arrastrar el ratón hacia adelante y hacia atrás, así vamos más suave y tenemos más precisión que con la ruleta que va como a trompicones. Otra opción que tenemos es la de la manita, que es la de panear. Si le damos a la manita podemos movernos de esta manera. Para hacer lo mismo con el ratón, simplemente apretando el botón shift y con la rueda del ratón nos movemos de esta forma. Así que ya estamos habilitados para movernos dentro del espacio. Nuestro cubo por defecto en Blender suele venir en metros, yo lo tengo modificado en milímetros, pero a vosotros nos no va a venir así, así que lo voy a poner, ok, ya tengo las factory settings, entonces ahora vengo aquí y en ítem, vale, si no sale este desplegable que tengo yo aquí, le damos a la tecla N. Le damos a la n y sale toda la información de nuestro objeto el cubo que lo tenemos seleccionado mide 2 x 2 x 2 metros para cambiarle la dimensión vamos a venir a la parte de aquí de la derecha y en la opción que hay justo encima de la pelotita roja le damos y vamos a ir a la sección de units en units tenemos el sistema métrico la unidad de escala grados metros entonces aquí en metros vamos a cambiar por centímetros o por milímetros. Vamos a cambiar esta vez por centímetros. Ahora nuestro cubo mide 200 centímetros, que sigue siendo 2 metros. Entonces para cambiar la unidad de escala hay que venir a unidad de escala. Y si un metro es 1, vamos a cambiar por 0.01, es decir, 1 es metros, el siguiente 0 sería decímetros y el 1 es centímetros. Pulsamos enter para confirmar y ahora nuestro cubo mide 2 por 2 por 2 centímetros. Estupendo. Ahora para que vuelva a aparecer la rejilla que había en el fondo tenemos que venir a Overlays, que son estas dos pelotitas blanca y azul en un recuadrito azul. Pinchamos en esto, en la flechita y en la sección de scale vamos a poner el mismo valor que hemos puesto 0.01 ahora ha vuelto a aparecer la rejilla que esta rejilla nos sirve para orientarnos y saber cuánto mide nuestro cubo muy bien ahora si le damos a esta pelotita por ejemplo a la x estamos desde la vista frontal y si hacemos zoom, vemos que los cuadraditos grandes son un centímetro y cada cuadrito pequeño son milímetros. Esto nos va a servir de referencia para poder hacer todos nuestros modelos. Muy bien, pues vamos a hacer un cubo de calibración. Los cubos de calibración a los que estamos acostumbrados cuando imprimimos en 3D son exactamente de esta misma medida. Así que podremos utilizar directamente este mismo cubo. Pero entonces ya está, lo exportamos y tenemos nuestro cubo. Bueno, vamos a hacerle unas ligeras modificaciones para poder personalizar nuestro cubo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como ya sabemos movernos, vamos a ver cuál es la herramienta edición. Ahora mismo estamos en modo objeto. Este modo objeto nos permite movernos, mover también el cubo. Con la tecla G de Grab podemos agarrar el cubo y moverlo, confirmar la posición donde queramos. Y con Control Z podemos volverlo al mismo sitio. Bueno, deshacemos realmente lo que habíamos hecho. Pero en Edit Mode podemos ver que aquí tenemos más elementos que seleccionar aquí podemos seleccionar solo un vértice y mover un vértice con la tecla G o con las aristas seleccionadas dándole al número 2 en el teclado también se pueden elegir podemos mover solo una arista y modificamos nuestro cubo o seleccionamos una cara con la tecla 3 del teclado y con la tecla G podemos mover las caras independientemente muy bien pues yo creo que para modificar nuestro cubo por defecto podemos seleccionar todos los vértices vale eh, para ello le damos a la tecla 1 del teclado y vamos seleccionando vértice a vértice pero hoy si selecciono uno se me desmarca el otro pues pulsamos el shift y vamos seleccionándolos todos con el shift presionado podemos seleccionar todos los vértices muy bien y ahora podemos aplicar por ejemplo la herramienta bebel todo esto son herramientas de acuerdo aquí podemos por ejemplo extruir una región hacer un insert de caras un bebel un loop cut etcétera todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y con más profundidad pero hoy vamos a hacer nuestro cubo para ello vamos a hacer un bebel le damos a bebel ok y ahora el bebel qué va a hacer bueno el bebel nos recorta las aristas del cubo esto nos puede interesar para hacer un cubo propio venga pues vamos a hacerlo así pero yo no quiero que se haga en todo el cubo yo solamente quiero que se haga en las esquinas entonces, como habéis visto, aquí abajo aparece bevel. Cuando hemos aplicado nuestra. cuando hemos confirmado el bebel, nos aparece aquí esta cuasilla. Si apretamos, podemos cambiar ejes por vértices. Si le damos a vértices, el bevel se hace simplemente en las esquinas. Entonces, yo es como lo voy a hacer. Vale, entonces ya tenemos nuestras esquinas completamente modificadas. Ahora, si volvemos al modo objeto, tenemos otro aspecto de cubo. Este cubo es más diferente al que estamos acostumbrados a ver. Si quisiéramos, podríamos deshacer este bebel, volverlo a realizar, Control z hasta que desaparezca, podríamos volverlo a realizar, pero más pronunciado. Imaginemos que yo quiero que las esquinas tengan una pronunciación bastante más grande y que además quiero darle más cortes. Pues para darle más cortes, nos podemos venir directamente a vértices y en segmentos podemos ampliar los segmentos. Podemos darle dos. Podemos darle 3, 4 y así parece un dado más redondeado. Entonces yo cuando ya esté contento con el número de vértices que quiero, con lo redondeado que esté en mis esquinas, yo voy a confirmar. Entonces para confirmar simplemente pinchamos fuera. De acuerdo, ya tenemos un cubo modificado. Este cubo es mío, no es de nadie más. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poner las típicas letras a nuestro cubo? Pues muy sencillo. En Blender tenemos la posibilidad de añadir un montón de cosas. Entonces, una de ellas es texto. Así que, si estamos en Edit Mode, vamos a volver a modo objeto y con el botón Shift A vamos a aplicar por aquí un texto. Nos ha aparecido un texto debajo del cubo que si venimos a modo edición podemos venir desde aquí arriba a Edit Mode o pulsando la tecla tabulador de nuestro teclado. Vale, entonces si ya estamos aquí, podemos escribir ahí lo que queramos. Vale, ahora mismo no se ve nada, pero si venimos a esta parte superior y le damos a esta casillita, el cubo se hace translúcido y podemos ver a través. Así que yo voy a hacer una X. Aquí tenemos la X, vale, ahora volvemos a modo objeto. Vale, y con la tecla X, ahora podemos venir a esta letra que ha salido aquí a mano derecha, con la X seleccionada en modo objeto, venimos a la A, y aquí en geometría podemos darle un poquito de volumen a nuestra X. Si nos venimos al lado, vemos que nuestra X ha crecido, podemos darle la intensidad que queramos yo creo que con 0,1 voy a ir muy bien una vez tenemos ya la geometría en nuestra x si luego queremos seleccionarla podemos hacerlo a través del cubo o podemos venir aquí a la parte de la derecha y seleccionamos el texto vuelvo a la visión de arriba pulsando en la tecla z de aquí del gizmo y ahora vamos a duplicar esta x y pulso la x me la llevo a este lado y ahora voy a duplicar esta x también y me la voy a llevar a este lado pulsando la tecla x también porque este eje rojo es el eje X, entonces si nos movemos con la tecla G nos podemos mover libremente, pero si pulsamos la tecla X el movimiento se nos restringe solamente a la X. Si le damos a la tecla Y ocurre lo mismo con la tecla Y y si le damos a la Z ocurre lo mismo, lo que pasa es que nosotros como estamos en la vista Z no lo apreciamos. Vamos a darle al modo edición, borramos y tecla Y, recordamos que para entrar y salir de modo edición el tabulador del teclado. Vale, y ahora a esta X le voy a poner Z. Entro en modo edición. Perfecto. Borro, pongo una Z y vuelvo a modo objeto. Estupendo. Ahora, ¿qué queremos hacer para que nuestro cubo sea propio? Aparte de ponerle las esquinas, pues yo le voy a poner un menos Y y un menos X. Entonces, voy a volver a seleccionar mi X. Esta vez me la voy a llevar en Y. Voy a venir en modo edición. He movido el 3 de cursor. Eh, si os pasa esto, que movéis esta pelotita de colores desde modo objeto, Shift C, y se vuelve a su sitio, ¿vale? Ahora volvemos a seleccionar el X, duplicamos la X, tecla G, Y, y nos la traemos aquí arriba. Modo edición, borramos y ponemos menos X. Recordamos que entramos en modo edición con tabulador, si quiero duplicar mi Y, así que la he duplicado ya con Shift más D. G, Y, me la traigo aquí arriba, modo edición, borro menos Y. Perfecto. Vuelvo a modo objeto. Y ahora lo mismo con la Z. Duplico Y, me la traigo, edición, borro menos Z. Vuelvo a modo objeto y ya tengo todas absolutamente todas mis letras como veis aquí estas se me han venido abajo pues porque he tenido un problema podemos seleccionar las dos y con la tecla G y la Z nos las traemos aquí arriba ahora tendríamos que seleccionar todas nuestras letras que hemos hecho y vamos a pulsar el botón derecho y vamos a darle a set origin botón derecho del ratón set origin y vamos a darle a origin to geometry y ahora tenemos el puntito en el centro de nuestra geometría muy bien ahora vamos a tener que colocar cada letra en su sitio. Solamente vamos a mover las letras y nos las vamos a traer un poquito al lado para poder trabajar con ellas mejor. Ahora diréis, ¿y cómo sé cuál es el lado X y cuál es el lado Y? Bueno, pues el más avispado se habrá dado cuenta ya o la más avispada. Le damos aquí a la tecla X y sabemos que esta cara corresponde a la tecla X, a la cara X. Entonces tenemos que seleccionar nuestra X y vamos a darle a rotación. La herramienta de rotación está aquí, podríamos hacerlo a mano aquí arriba a mano izquierda os aparecen los grados de rotación o algo que es mucho más sencillo darle a la tecla R y rotarla 90 grados en el eje X ahora ya tenemos la X recta y si queremos colocarla en su cara vamos a rotar en el eje Z con la tecla RZ otros 90 grados y ya tenemos nuestra X alineada en la cara X ahora para colocarla en el centro simplemente con la tecla G nos vamos moviendo en el eje de coordenadas y luego podemos venir a la vista superior movernos en el espacio 3D hasta colocarlo en el cubo muy bien pues ya tenemos nuestra primera X ahora vamos a la Y vamos a rotarla primero R X 90 grados y esta ya la tenemos posicionada porque en la cara X es esta de aquí entonces seleccionamos con G en X y nos la traemos a su sitio podemos traerla un poquito más abajo si queremos a nuestro gusto y ahora desde la, la vista superior con la tecla g en y a su sitio vale g para mover r para rotar vale entonces menos y será esta cara de aquí si apagamos el rayos x vemos que aquí no hay y todavía vale pues vamos a volver a darle al rayos x y vamos a seleccionar nuestra menos y vamos a rotarla 90 grados en x y ya la tenemos en su posición y desde la vista de arriba en z vamos a movernos para traerla a su lugar g y gx perfecto g y y la colocamos en menos y vale aquí aparece cuando pasamos por encima menos y venimos aquí vale pues simplemente posicionamos en su sitio ya tenemos la x la y Vale, y ahora vamos a colocarla menos x. Pues vamos a rotar en x 90 grados y vamos a rotar en z menos 90 grados, porque va en la cara negativa. Esta x va en la cara negativa, que es menos x. Así que movemos nuestra tecla, nuestra letra X en el eje Y, nos la traemos, g x y la traemos a su sitio. Vale, pues con este ejercicio habéis aprendido a moveros por el espacio, pero vamos. Yo lo podría haber hecho más rápido, pero bueno, quiero ir despacito para que os quede claro. Muy bien, y ahora vamos a colocar la tecla Z, o sea, vamos a colocar la letra Z. Y la letra Z normalmente va cuando miramos el cubo X de frente, pues lo solemos tener que lo podemos leer desde aquí. Entonces tengo que rotar esta tecla Z con la tecla R en Z, 90 grados. Perfecto. Ahora vengo al eje Z y me la muevo en X a su sitio donde me quede a gusto y no os olvidéis desde la vista frontal colocarla en su sitio vale perfecto ahora si quitamos los rayos x ya tenemos todas nuestras letras pero algo que está pasando aquí es que mira por ejemplo esta y no se nos está viendo eso es porque no lo hemos colocado bien, así que volvemos a poner el modelo en su sitio para que lo podamos ver un poquito, ¿vale? Solamente que asome un poquito. Y ahora esto ya lo podríamos exportar como una geometría única y ya tendríamos nuestras, nuestras letras en su sitio. Pero yo quiero que estas letras estén incrustadas dentro del cubo. Así que para ello vamos a aplicar un modificador a nuestro cubo. Seleccionamos el cubo y venimos a la llave inglesa de color azul y añadimos un modificador. Este modificador es el boolean. Y para hacer una diferencia, al cubo, vamos a seleccionar la parte de Difference y con este gotero de aquí, con este cuentagotas, vamos a seleccionar la tecla Z, por ejemplo. Le damos a la Z y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la Z es un texto y los textos no son objetos 3D. Entonces, para convertir nuestra Z en un objeto 3D, tenemos que pinchar con el botón derecho y darle a Convert to Mesh. Lo convertimos en Mesh. Y ahora, con nuestro cubo seleccionado, volvemos a aplicar el boolean de diferencia en la tecla Z. Ahora aparece Text2, le damos ahí a Extracción y en esta flechita Aplicar. Ahora, si todo ha ido bien, selecciono otra vez la Z, la elimino con una tecla X, le doy a confirmar y efectivamente ya tengo el hueco dentro de mi cubo. Pues tenemos que repetir la misma operación con todas las letras. Vamos a seleccionar la tecla X, por ejemplo, botón derecho sobre la tecla X, Convert to... Mesh, estupendo, añadimos un modificador seleccionando el cubo primero porque el modificador se aplica desde el cubo, boolean, le damos con el gotero y le damos a X, aplicar, eliminamos nuestra tecla y ya la tenemos, vamos a hacer lo mismo con todo, seleccionamos otra vez el cubo, boolean, elegimos la letra, a la letra la convertimos en mesh con el botón derecho, volvemos a seleccionar el cubo y con el gotero la letra. Aplicamos el modificador, eliminamos la letra, estupendo. Ahora vamos con el menos x, primero la vamos a convertir en mesh, estupendo. Seleccionamos el cubo boolean diferencia x, muy bien. Aplicar, eliminamos menos x y vamos con el menos y. Volvemos a seleccionar nuestro cubo boolean, convertimos esto en mesh. Seleccionamos con el gotero la letra que queremos extraer, aplicamos y podemos ya eliminar nuestra letra. Perfecto, pues ya tenemos nuestro cubo de calibración hecho. Espero que haya sido fácil para vosotros. Me imagino que si es la primera vez que cogéis Blender, pues va a ser complicado. Ahora, para poder exportar esto y llevarlo a un laminador 3D, primero vamos a comprobar que la escala es 1-1-1. La escala está bien. El cubo va a medir 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Vale, y con el cubo seleccionado, es importante que esté seleccionado con el borde naranjita, vamos a ir a File, Export, STL. Y vamos a clicar aquí, es muy importante... Selection Only y aplicar modificadores por si acaso no hay algún modificador. Esto, como este modelo es muy sencillo, todavía no, no vais a necesitarlo. Pero bueno, Selection Only, aplicar modificadores, buscad vuestra carpeta de referencia y ponerle un nombre. Yo le voy a llamar... Pues ya lo tenemos listo. Ahora simplemente tenemos que ir al laminador. Doy por hecho que todo el mundo sabe utilizar el laminador 3D porque todo el mundo tiene una impresora 3D. Pero bueno, si no sabéis, hay un montón de tutoriales en Internet que os enseñan a utilizarlo. Vale, pues ya en nuestro laminador, con el laminador abierto, vamos a abrir nuestra carpeta, vamos a buscar nuestro cubo de calibración que hemos hecho en formato STL y lo vamos a soltar en el programa a ver qué pasa. Lo que vemos que está pasando aquí es que el cubo es enorme. Esto puede pasar. Así que para corregir esto vamos a tener que volver a Blender. Volvemos a Blender y aquí por qué está pasando esto si todo mide 2 centímetros y hemos cambiado la escala. A veces, para poder exportar bien, eh, hay, hay problemas entre programas. Aunque normalmente suele funcionar bien, pero bueno, con Blender 3.4 en concreto me ha pasado ya más veces. Vamos a exportar. De nuevo, exportamos de nuevo. Vale, Selection Only, vamos a pulsar Scene Unit para que aplique la unidad de escena. Y vamos a exportar STL de nuevo. Volvemos al laminador. Y aquí en el laminador directamente me dice Volver a Cargar. Vamos a pinchar. Y ahora mi unidad es demasiado pequeña. Pues vamos a volver a Blender. Vamos a volver a darle a File, a Export, STL. Vamos a quitar el Stand Unit. No, vamos a poner el Stand Unit y yo creo que en lugar de 1 vamos a poner 10. Pero si ponemos 10 veces el tamaño que tenía antes, yo creo que ya se convierte en un cubo de 2x2x2. Vamos a volver a cargar en el laminador. Y vamos a comprobar en Cura que mide 2x2x2 yo diría que sí porque esto también tiene esa escala así que vamos a ver y la escala efectivamente mide 20x20x20 eso tenéis que tenerlo siempre muy en cuenta que puede pasar pero bueno ya lo explicaremos más a detalle en la próxima voy a segmentarlo voy a imprimirlo y os enseño el resultado y bueno este es el resultado ya tenemos nuestro propio cubo de calibración y lo vais a poder encontrar en mi página de cults3d en la descripción del vídeo Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros al canal y si conocéis a alguien que tenga una impresora 3D y que no sepa modelar, compartidlo. Para que sepa que aquí puede aprender de una forma bastante sencilla cuando quiera, en vuestros tiempos libres, completamente gratis, sin gastar una pasta, en licencias de Fusion 360, con Blender 100% gratuito y en YouTube cuando os dé la gana. Suscribíos y gracias por verlo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, si tienes alguna sugerencia de algo que quieras aprender, déjamelo en los comentarios.